Entramos en materia. Este sábado el pueblo chavista se movilizó en Caracas, la capital, en respaldo al presidente Maduro, en repudio a la injerencia estadounidense. Las marchas partieron desde varios puntos de la capital hasta concentrarse en la céntrica Plaza Oleari. Desde este punto, líderes políticos y activistas sociales manifestaron el derecho a la autodeterminación de vivir en paz. Todos los detalles de lo que sucedió en Caracas con nuestro corresponsal Luis Tavera desde nuestra sede en Caracas. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante con el balance de esta jornada. Hola Tatiana, un saludo para ti para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Día de movilizaciones en Venezuela, encabezadas por las fuerzas revolucionarias. Desde varios puntos donde se realizaban varias concentraciones, marcharon hasta la Plaza Oliariz, una plaza muy reconocida en el centro de la capital, donde fueron recibidas por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Varios puntos que... En un discurso se, relevó, se coincidía directamente con esta denuncia que desde las calles, desde los ciudadanos que participaban en esta marcha, se basaban en justamente denunciar este asedio internacional, eh, exigir que se respete la autodeterminación de Venezuela. Pero Diosdado Cabello también exigía y también recalcaba esta importancia de seguir demostrando que en las calles, a través de la paz, se debe seguir defendiendo a la nación. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Lo digo con la plena convicción. Todo aquel que hoy llame a invadir nuestra patria, todo aquel que hoy llame a que bombardeen en nuestra patria, en caso de un evento de esa naturaleza, debe ser tratado como enemigo de la patria y darle el trato que merece un enemigo de la patria. Aquí no van a gobernar ni un día... No podrán gobernar ni un día. Es probable que entren. Es probable que entren. Pero nosotros debemos garantizarles que una vez que entren... ...les hagamos la vida imposible y de aquí no van a salir de la patria de Bolívar y de Chávez... Tatiana, en este contundente discurso por parte de Diosdado Cabello resaltaba también esta importancia de seguir en unión cívico militar Y es que las milicias bolivarianas también hicieron presencia en esta movilización que buscaba justamente decirle y alzar su voz al mundo ante lo que ellos alertan, una intención de injerencia internacional. Seguimos escuchando a Diosdado Cabello. Nosotros estamos activados. Nosotros estamos organizados, nos estamos entrenando para defender la patria. Solo atentos al llamado. Este pueblo tiene una gran ventaja, no necesita que lo llamen. Este pueblo va solo cuando sabe que tiene que ir. Este pueblo sale porque está convencido y porque tiene conciencia. Yo los invito a todas y a todos a mantenernos en movimiento. ...a mantenernos en, frank, en franca discusión... ...de lo que está ocurriendo, alertas... ...alertas que nadie baje la guardia... ...mantengámonos en la calle... ...mantengámonos en batalla todos los días... ...para alcanzar la victoria definitiva... ...de la revolución bolivariana... ...rodilla en tierra, fusil al hombro... ...bayoneta calada con el fusil de Hugo Chávez en la espalda... ...diciéndole al mundo... Mientras se mantenía esta concentración revolucionaria desde otros puntos de la capital, se intentaron crear algunos focos desestabilizadores que fueron justamente denunciados por los propios ciudadanos que transitaban por las calles y exigían el libre paso, porque se pudo eh, también conocer por redes sociales y también en los recorridos que nosotros hicimos por varias partes de la capital, estas intenciones de querer desviar la atención hacia justamente lo que se ha venido vendiendo por redes sociales, una Venezuela en caos, una Venezuela en desestabilización. Y los Cabello denunciaba esto y hacían a que es necesario seguir demostrando esta solidez y este civismo que ha mantenido Venezuela a pesar de estas consecuencias negativas que ha dejado estos sabotajes al suministro eléctrico nacional. Vamos a escuchar a Diosdado. Señor que no tiene ninguna afiliación política señora cortan a los chavistas nada más un... que alguien vive en un edificio, ahí no se va la luz solo en los apartamentos del chavista. Se va la luz a todos y a todas. Si no hay agua, no tiene agua, ninguno. Si no hay gas, no tiene gas. O lo están operando en... riesgo de morir por culpa de la derecha venezolana y yo les voy a decir son terroristas pero terroristas además de esos, de los más vulgares de los que se atribuyen como un logro hacerle daño al resto de los seres humanos a lo que se refería el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente va de la mano con lo que ha sido noticia esta semana, Tatiana. Nuevos sabotajes, eh, nuevo este, impulso de esta guerra mediática en contra de Venezuela. Y es por eso que es necesario, como decía Diosdado Cabello, mantenerse en las calles eh, demostrando esta solidez, esta, esta paz que quieren todos los venezolanos. Y que un blackout eh, nacional, un plan terrorista en contra de Venezuela no afectaría solamente a un solo sector político, sino a toda a, toda, a todos los ciudadanos. Las fuerzas militares también han anunciado estos nuevos ejercicios militares que forman parte de unos componentes para seguir defendiendo y preparándose para la lucha a, por la autodeterminación acá en este país. Finaliza la tarde, Tatiana, de este sábado. Con esta movilización por parte de la fuerza chavista se espera más logística de movilizaciones por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya que, como lo decía Diosdado Cabello, se mantendrán en las calles para seguir demostrando que... Son... Son más los venezolanos que quieren seguir viviendo en paz y son más estos venezolanos que respetan la constitución de Venezuela. Así finaliza este sábado. Gracias, Luis. Muy buenas noches.